Desiertos, interminables olas de arena al rayo del sol. No solo son peligrosos por las cosas que lo habitan, sino que también estar expuesto en este lugar puede ser terrible. Considerados inhóspitos por muchos, estos lugares están llenos de historia, lugares escondidos y criaturas terribles para ver y conocer. Antes de seguir con el desierto, Quiero comentarles que estuvimos revisando las estadísticas del canal y más de la mitad de la gente que nos ve no está suscripta. Así que, si te gusta lo que hacemos, suscríbete al canal que nos va a ayudar muchísimo. Ahora sí, desiertos. Si bien hay un montón de tipos de desierto, vamos a hablar de los que en su mayoría están hechos de arena. Todos estos comparten un montón de características, siendo la primera que son áridos o secos. La falta de agua en la tierra y en el aire va a deshidratar a cualquiera que se atreva a cruzar las arenas ardientes. Así que si es el caso de que tu grupo va a atravesar uno de estos, dale la posibilidad de que se preparen para eso y demostrarle que está seco secando su piel o los labios. En general, los desiertos son planos y sin protección, así que cuando sopla viento sopla muy fuerte, rápido, caliente y con arena. Esto es sumamente molesto cuando vas caminando, así que prueben este clima cuando los jugadores estén en alguna situación. Tal vez alguna negociación al aire libre o un combate. Pueden hacer que las armas a distancias tengan penalizadores o incluso que reciban daño por la arena. Debido al calor intenso, se generan espejismos. Y esto, si lo mezclas con magia, es genial. Tal vez algún mago ilusionista está intentando esconder la puerta de su guarida. O al revés, está intentando atraer incautos para usarlos en sus experimentos. Si bien hay poco o nada de lluvia en estos lugares, hay una tormenta muy especial que se puede generar. La tormenta de arena. Este es un fenómeno meteorológico Terrible. Va a oscurecer el cielo como si fuera de noche y debido a la arena y el polvo que hay dando vueltas va a reducir la visibilidad un montón. Además, va a generar lluvias de barro aisladas dificultando el movimiento y lo peor que hace es levantar un montón de bichos y enfermedades que están en el suelo y las va a repartir por todos lados. Si piensan usar las tormentas de arena en sus mesas consideren hacerlo cuando los personajes están en una ciudad. Así tienen algún tipo de refugio. Y que además tengan objetivos en la intemperie. Así ellos tienen que salir afuera mientras el desierto ruge y arrasa con todo que tengan movimiento complicado, dificultades para respirar, que las armas de a distancias casi no sirvan pero que tengan que salir y ser los héroes del momento como en cualquier bioma las civilizaciones que lo habitan van a estar moldeadas por él así que consideren la arquitectura del lugar, tal vez tienen casas excavadas en el suelo para tener más sombra y estar más frescos o con ventanas muy finitas y protegidas probablemente los colores de las paredes varíen entre marrón o arcilla debido al calor y la arena Ir con una armadura completa por este lugar puede ser una complicación absurda Se te va a calentar el metal, se te va a meter la arena por todos lados Es sumamente molesto, así que recuérdenselo a los jugadores Debido a la cantidad increíble de culturas del desierto Hay un montón de monstruos interesantes para elegir Como momias, esfinges, villines, efflits, dragones de bronce Pero ahora les voy a contar una pequeña lista de los monstruos que me gustan a mí Primero uno bien divertido El tiburón de tierra o Bullet Estos monstruos desentonan un poco en el desierto Porque en vez de usar venenos o magia usan su propio peso. Son grandes, fuertes y duros, y su estrategia principal es saltarle encima de las cosas para aplastarlas. Son geniales. De hecho, tienen más o menos la forma de un ariete, así que podrían ser eso sin problemas. En la lista del desierto no pueden faltar los Shuanti. Esta es una raza entera de serpientes humanoides con un montón de poderes mágicos y habilidades extrañas. Los que más me gustan a mí son las abominaciones, que tienen desde la cintura hacia abajo serpientes, después tienen también la cabeza serpientes, pero manos para usar armas y tirar magia. Estos son monstruos muy muy clásicos, similares a los de Conan. Luego tenemos a los rocks. Estos son pájaros gargantuescos, que pueden hacer muchísimo daño con sus garras o transportar cargas pesadas a una distancia increíble. Un huevo de rock debe ser muy valioso para cualquiera. Si bien hay momias y son complicadas, los lores de las momias son las criaturas a vencer. No solo tienen magia increíblemente poderosa que llega hasta a slots de nivel 6, Sino que si se les termina la magia van a pelear con sus puños o sus garras que maldicen a la persona que los tocan. Y además tiene una lista gigante de acciones legendarias. Aprovechando las momias, es posible que haya muchas ciudades enterradas en las arenas del desierto. Y esto te da la posibilidad de tener un montón de dungeons para recorrer y para ver y para encontrar información o dársela a los jugadores. Que conozcan el pasado o el futuro de lo que hay. También es probable que ahí abajo esté todo un poco más fresco. Así que puede ser una razón para que los jugadores se metan. Por último, quiero hablarles de las noches del desierto. El cielo va a estar absolutamente expuesto de, revelando las estrellas, las lunas o planetas que puedan ver. Y esto te da la posibilidad de que si tenés un druida puedas hacer algo con las estrellas y demás, porque los astros son tan parte de la naturaleza como las plantas. Y si no, te da la posibilidad de describir el hermoso firmamento que los jugadores van a ver. Además de noche, la temperatura baja. Un consejo que alguien le daría a una persona que recién llega al desierto es que intente viajar de noche, así no pierde muchas energías. Si les gustó el video, dejen un like. En el próximo video vamos a hablar de los subterráneos, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Y si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes a las 7 de la tarde por nuestro canal de Twitch. Y la pregunta del día para ustedes es, ¿qué otros peligros del desierto conocen? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video.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 Sí, pero hay... Podría llamarse Juan Carlos tranquilamente, bachi. Juan Carlos es un nombre para un desierto. Lento me siento, te juro, no sé cómo explicarlo. ¿Qué un que no, que, que Me arrancaste como ah, no es lo que sentías hace unos años. Sí, Porque me, me siento. Mucho, me siento. Me siento en el pasado. Sí Sí, de noche Venía contra los Aragones del desierto Sí ¡Prenaragón! Sí. ¡Prenaragón! Tiene la misma cara Chicos, me encantaba el chabón porque dije estaba es Aragón del desierto! Para mí siempre puede el desierto Está igual Está igual Es Y sí, él lo identifica eso ¿no? con el desierto A Aragón le falta la alcohol Claro